¡Hola, soñadores! Por aquí Andrés Larrota, fundador y creador de Mi Mentor Pro, este sistema educativo, donde de una u otra manera vamos a darte las herramientas que he adquirido durante los últimos 10 años de conocimiento para poderte simplificar el conocimiento, para poderte simplificar el acceso a resultados. Y es lo que quiero que tengas en un menor tiempo. Todo esto encaminado a que durante los próximos meses, siguiendo las encuestas de videos, más los entrenamientos que puedas hacer con nosotros, te ayuden a dar un salto cuántico. Pero vamos a empezar por el concepto claro y sencillo que muchas personas no logran entender de qué es un salto cuántico. Cuando nosotros hablamos de un salto cuántico nos referimos a aquel resultado que involucra. Tú vienes ganando X cantidad de dinero, X cantidad de dinero, X cantidad de de dinero todos los meses un salto cuántico es ¡pum! poder multiplicar ese resultado con un menor esfuerzo con estas píldoras con estos pequeños tips con estos pequeños vídeos que vas a ir obteniendo seguidamente vas a poder tener las herramientas para poder empezar a dar que este ¡pum! salto cuántico mayor resultado con un menor tiempo o con un menor esfuerzo el día de hoy vamos a hablar de por qué los sueños porque las personas abandonan sus sueños yo te diría que el principal motivo por el cual las personas abandonan los sueños es porque no han conectado lo suficiente con él. ¿Cómo así? Sí, cuando yo trabajo con una persona, cuando yo mentorizo a una persona, siempre tenemos tres puntos claves de donde partimos. El primer punto es un punto A. ¿Dónde estás al día de hoy? ¿Dónde te encuentras? ¿Quién eres? ¿Qué estás teniendo en la actualidad? Lo segundo que definimos es un objetivo, que este objetivo lo vamos a llamar un sueño definido como una meta. Y lo tercero que definimos es cómo llegar de este punto A a este punto B. Cuando la pregunta me, y las personas me preguntan, Andrés, ¿por qué yo no logro conectar con mis sueños? ¿Por qué abandonan el camino de conseguir el sueño? Yo te voy a decir el principal motivo y es porque no has conectado lo suficiente con esto. Ese sueño que tú llamas no se ha logrado establecer como una meta. Entonces, tan solo queda como algo que me gustaría tener, pero que no estoy haciendo lo suficiente por obtenerlo. El punto de todo esto es, ¿cómo puedo hacer para convertir ese sueño en una meta? ¿Cómo puedo hacer para convertir esa meta en un deseo ardiente? Cuando nosotros regresamos a la filosofía del éxito de Napoleon Hill, el segundo capítulo de Piense, hágase rico, deseo ardiente, define como la base, como la estructura de todo es el cimiento por el cual vas a luchar, es ese aquello que quieres conseguir, es este aquello a lo que nosotros vamos a empezar a conseguirle una visión, una imagen mental y clara. Muchas de las personas, muchos de mis clientes empiezan en un negocio de network marketing con la idea o el objetivo, Andrés, yo quiero ser diamante. Andrés, yo quiero un millón de dólares. Andrés, yo quiero mi libertad financiera. Pero ¿qué pasa? Que no conectan lo suficiente con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, bien o mal para ustedes, o como sea la industria nos ha vendido que tenemos que tener esos tres objetivos. Entonces muchas personas entramos porque alguien está yendo bien y de determinado punto, yo también quiero mi libertad financiera. Cuando me, me enfrento con ellas, y digo enfrento en un tema de confrontación, y les pregunto ¿cuánto vale tu libertad financiera? Gran parte de las personas no me saben decir específicamente cuánto vale la libertad financiera. O sea que si tú estás yendo tras un objetivo financiero, numérico, ¿cómo es que no tienes claro cuánto vale? Si no tienes claro cuánto vale, ¿cómo vas a llegar allá? Ese es el punto de todo esto. ¿Cómo voy a llegar allá si no sé cuánto vale? La clave para todo esto es empezar a definir, empezar a concretar. Y entonces, si realmente quieres ir tras un sueño, vamos a empezar a convertir este sueño en una meta. Y toda meta tiene cinco pasos claves que hay que seguir y se llama la metodología smart tiene que ser específico tiene que ser medible tiene que ser alcanzable tiene que ser realista y tiene que ser temporal cuando hablamos de ser temporal estamos hablando a qué tiene que ser conseguible para determinada fecha. Tú consigues, conseguir un, tú consigues definir un sueño como una meta cuando tú dices, para tal día deseo tener tanto. Es específico, quiero ganar tanta cantidad de dinero. Es medible, lo he conseguido o no lo he conseguido. Es eh, realista. Cuando hablamos de realista, oye, es realista en el tiempo. Es lograble, sí. Temporal, tiene un tiempo. El punto de todo esto es alcanzable para ti. El punto de todo esto es... Muchas personas me dicen, quiero libertad financiera. ¿Cuánto vale? No lo sé. ¿Para cuándo? No lo sé. Pues no es una meta. Cuando no tienes eso, desconectas. Y cuando las personas en network marketing te han dicho no, no, no, que a todos les pasa cuando empiezan el negocio. No, no, no. ¿Qué ocurre? Desconectas. Porque entonces el sueño no es lo suficientemente grande. Entonces muchas personas dicen, no, no, no, no quiero entrar a tu negocio, no quiero entrar a tu negocio, no quiero entrar a tu negocio. Entonces no es suficiente para mí y desconecto. ¿Por qué? Porque este sueño no es lo suficientemente, no me mueve lo suficiente, no he conectado lo suficiente con él. Entonces, solo en el momento en el que tu sueño lo logras convertir en una meta y en el instante en el que te logras obsesionar, yo sí creo que la obsesión es buena, y logras convertir tu objetivo en un deseo ardiente, todo cambia. Ay, Andrés, ¿pero cómo es eso de que la obsesión es buena? Claro que sí. Cuando tú tienes una meta y sabes que sí o sí, sí o sí, sí o sí, lo vas a conseguir porque es un hecho, es un una realidad y esperas que se convierta en real, ¿qué pasa? Tienes fe y cuando tú tienes fe ante algo ocurre, porque estás esperando que ocurre. ¿Qué pasa con gran parte de las personas? Que el sueño es, ay, no, sí, a mí me gustaría ir al espacio. Pues ni siquiera se han dado el trabajo de averiguar cómo pudieran ir al espacio. Andrés, un humano normal y corriente puede ir al espacio. Claro que sí, vale 450 mil dólares y va a ser en el 2026, va en el 2025, perdón, pagando un tiquete de un turismo espacial. Ya es real. ¿Quieres obtener la libertad financiera? Haz un curso donde te digan cuánto vale tu libertad financiera, empieza a calcular, desarrolla un plan financiero, contrata un mentor de finanzas, contrata a alguien que te dé planes para llegar allá. Y solamente cuando empieces a convertir ese sueño, vuélvete y repito, en una meta, y esa meta, en un deseo ardiente, todo cambia. Pero Andrés, la obsesión es que me han dicho que obsesionarse es malo. Claro, si te estás obsesionando con una persona, puede ser jodida y extremadamente malo. Porque es que eso es hasta denunciable. Pero si hablamos de un objetivo, no das cabida a la palabra no. Y cuando tú entiendes que el universo siempre te dice que sí, te enfocas en lo que quieres. Entonces no es un sueño que de pronto algún día tal vez consiga, sino por el contrario, es un sueño que, ¿qué? que es específico, que es medible, que es alcanzable, que es realista y que es temporal. Cuando tu sueño, cuando tu objetivo tiene estos cinco puntos todo cambia en tu vida. ¿Por qué? Porque en, en determinada forma ya lo estás haciendo que… estás creando una imagen mental y clara de tu objetivo. Y cuando ocurre esto, ¿qué hay? Hay una conexión. Y cuando hay una conexión, hay un motivo. Los, los padres, y eso ocurre mucho con las personas que llegan a mentorearse, los padres dicen que sus hijos son su mayor motivo. Desafortunadamente que para gran parte en la sociedad, sus hijos son la excusa. ¿Cómo así? Claro, porque por sus hijos se limitan de cumplir sus sueños, porque por sus hijos se limitan de ir a trabajar más, porque por sus sueños se limitan de emprender, porque por la seguridad de darle a sus hijos, eh, la seguridad o darle el salario o darle la base, es que ellos se limitan de accionar más con la forma en que quisieran. Y muchas personas viven una forma que no quieren vivir, viven de una... viven en un estado emocional que no quieren vivir, viven haciendo cosas que no quieren vivir, ¿por qué? Para darle seguridad a sus hijos. Entonces sus hijos se acaban convirtiendo en una excusa, en un emotivo. El punto de todo este video es invitarte a que, primero que todo, tienes un sueño, conviértelo en una meta y empieza a generar una imagen mental y clara para que te obsesiones con él y pueda convertirse en su deseo ardiente. Cuando tu deseo ardiente se convierte en ese algo por el cual respiras, actúas, vives cada santo día todo cambia para siempre. Respondiendo a las preguntas concretamente por qué las personas abandonan sus sueños, es porque las personas no conectan lo suficiente con su sueño y ese sueño es el de alguien más. Vivimos en una sociedad que vive vendiendo sueños de alguien más y no los nuestros. Por eso hablo de los cuatro pasos para conectar con las personas, para en determinado punto ayudar a la persona a tomar una decisión en un proceso de venta. Más adelante en otro video estaremos hablando de eso. Te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que hoy es el mejor día de toda tu vida. Sueños igual a una fecha a una meta específica, algo alcanzable, algo realista. Y cuando digo realista es que tienes la certeza de que lo vas a conseguir y algo que tiene una medida en el tiempo. Tú puedes lograr tus sueños cuando tú tienes todos estos factores, tienes un plan y has conectado conmigo. Te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que hoy es el mejor día de toda tu vida. Chao. Yes.